Pues la verdad que vengo muy motivada, vengo un poco nerviosa, vengo con bastantes ganas de experimentar algo que no sé si se habrá dado antes en Wikitoki, yo me lo estoy contando así, y con muchas ganas de, de escuchar y, y vivir lo real. por <risa> más experimenta seco. Dice por broma que le ha puesto, eh, todo paquete al neta la cuesta. ustedes va bueno. Bueno, digo si hay gente va a traer acción. Traigo una super energía, una supercarga de amor hacia toda la experiencia y con mucho inquietud de qué va a pasar en la reunión. Al fin y al cabo estoy facilitando ganas cansancio y cierre el año con comienzo de año estoy un poco nervioso porque no sé qué demonios tenemos a hacer pero el tiempo que he pasado con poquito que hasta el momento ha sido muy muy cariñoso y muy cómodo y estoy muy agradecido la verdad al equipo y a todas que me han visto pues vengo expectante a ver qué pasa y con ganas de ver lo que va pasar aquí hoy pues estos días ha estado volcánica y ayer empezó a dar la luz y ahí el fin, porque parece que se va acomodando ciertos acuerdos y, y se va cerrando un poco el año relajado y con ganas, con curiosidad Estoy, estoy un poco bajita porque estoy agobiada pero bueno, sí, tengo ganas de hacer cosas más Ah, el objetivo de la, cama, ¿eh? lo lo que tengo objetivo la de cámara el de la sesión sí, sí, sí. No me caben más cosas Pues la verdad es que me encuentro muy bien y con muchas ganas. Además, bueno, que me apetece sobre todo también el estar luego en la comida y un poco compartir y eso, o sea que con ganas de fiesta y un poco de alegría. Vengo con muchas ganas, porque además como no tengo ni idea de a qué vengo, pues es mucho más así como sugerente expectativas cero y empezar a ver qué sucede. Bien, una palabra... gazpacho. un poquito de estrés, pero muy intrigada con todo lo que habéis preparado. Y ya también un poco festivo ¿no? que, que tenemos hoy. con la emoción o con la ilusión de compartir lo que tengo y alimentarme de lo que tienen los demás. Pues así, tal dejo ilusionar por lo que pasa pero también un poco de inquietud. Así, también, es que también tengo una noche rara, así que esto ya un poco uh, pero ilusión, sí. Eh, entusiasmo. oso urte emocional Hay wiki token, personalki, profesionalki. Bye. Bye. dar Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. potente a a Vengo con, con muchas ganas de reencontrarme con Wikitoki porque es el primer encuentro en el que estoy con Vera también. Vengo con ganas de reencontrarme con todo el mundo, y de poner en común y de disfrutar. No sé. No, no tengo miedo.